Bien, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la segunda conferencia del ciclo de webinars del CIO, que este año le hemos titulado El Data en nuestro día actual y futuro. Hoy tenemos a Erivel Valero en la sala que nos va a hablar, nos va a presentar una conferencia de construyendo productos innovadores de datos en un entorno bancario. El lunes pasado tuvimos a David Ibarra, que nos habló de lo científico de datos, y hoy Eribert va a presentarnos cómo el tratamiento de esos datos desde una empresa externa al banco BBVA, que es donde él está trabajando ahora, es la empresa BBVA Data Analytics, que nos mostrará distintos productos y desarrollos que están realizando para hacer productos dentro del banco y, y usando esos datos fuera del banco. El próximo martes 8 de noviembre cerraremos este ciclo con Víctor Pascual que presentará una conferencia sobre cómo mostrar esos datos en, en pantalla. Herbiel Valero es Data Scientist en BBVA Data Analytics. Es graduado por Estadística Empresarial de la Universidad Miguel Hernández de Elche y desde 2014 está trabajando en investigar posibilidades de utilizar esos datos en transacciones bancarias para crear servicios y análisis de datos que permitan a gestores urbanos adquirir nueva percepción de actividad socioeconómica. Bienvenidos a todos los presentes en la sala, a todos los que nos siguen por internet. Y os dejo con River, tiene la palabra. Perfecto. Eh, bueno. Muchas gracias Federico. En primer lugar me gustaría agradecerte tanto a ti como al VMH, como a Juana París y a cualquiera de las personas que habéis contactado conmigo, incluso Mávila otra vez, eh, que me invitéis al VMH y bueno, es un placer venir. Al final siempre tuve buena experiencia aquí y bueno, me gusta mostrar lo que hago y, lo, y cómo lo he aplicado, de todo lo que he aprendido durante mi carrera en, en el trabajo que estoy actualmente. Bueno, la presentación va a dedicarse un poco a... Es lo que estoy haciendo ahora mismo dentro de BVA Data Analytics, que es una empresa dentro de BVA. Entonces la presentación se llama cómo construir, vale, productos innovadores basados en datos dentro de, digamos, un ambiente del banco, ¿okay? Primero os voy a presentar un poco quién soy yo. Al final yo trabajo como data scientist. Aquí son algunos de los proyectos en los que yo he trabajado y bueno os digo un poco mi, mi historia. Al final soy graduado en estadística empresarial. El tercer año me fui de Erasmus a Italia. El último año estuve prácticamente haciendo prácticas entre arcovaloraciones, que es la empresa que veis aquí, es una empresa de tasación inmobiliaria en Murcia, eh, donde intentábamos buscar un poco, digamos, las malas prácticas de los tasadores, porque era una época posterior a la crisis, entonces lo que hacían eran como duplicar tasaciones para obtener mayor beneficio. Después estuve un poco dentro del observatorio ocupacional haciendo toda la parte esta de qué carreras tienen mejores salidas profesionales, el futuro y todo esto tuve un breve paso por Accenture en Barcelona, en la que estuve prácticamente solo un mes y me llamaron de VA Data Analytics para ser hacer, para hacer Data Scientist entonces me gustaba mucho los proyectos que se me ofrecían y me moví para allá, actualmente estoy en Madrid trabajando como Data Scientist allí, ahora luego os explicaré un poco más sobre los proyectos entonces Esto va a ser un poco el esquema que vamos a seguir durante toda la presentación, donde vamos a hablar qué es Data Analytics, vamos luego a ver cuáles son las amenazas, quiénes son los competidores en el entorno bancario actualmente, porque ha sido muy cambiante, sobre todo ahora con el desarrollo de la tecnología, vamos a hablar qué información tienen los bancos y cómo pueden aprovecharla para competir con estas nuevas amenazas que surgen, vamos a ver proyectos reales que se han hecho dentro de BVA Data, y después vamos a dar un poco cuáles son eh, la conclusión o el resumen de todo esto Entonces Vamos a empezar por la primera parte que es Data Analytics Nosotros somos un centro de excelencia analítica dentro de BVA pero no dentro de BVA como un departamento más, no, somos una empresa que nace de BVA y somos 100% capital de ellos pero no somos un departamento más, ¿por qué se hace esto? Principalmente por la sencilla razón de captar talento. Dentro de un banco, al final somos tan grandes, son más de 135.000 empleados, entonces, si necesitamos captar talento, toda esta burocracia la tenemos que saltar. Entonces, ¿qué ocurre? Creamos una nueva empresa y en esta empresa recogemos la gran mayoría de los trabajadores que vienen de la investigación. Son personas, muchas con doctorado, muchas que vienen de universidades, muchas que vienen de empresas de digitalización, entonces, es una forma de captar talento y ofrecerle a ellos la posibilidad de, sobre, de investigar sobre un dato tan rico como puede ser el bancario. Otra de las razones es también para obtener gente, digamos, más digital, lo que viene mucha gente del tipo fintech. ¿Okay? Luego definiremos un poco qué son las fintech. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Data Analytics? Es intentar transformar el banco. Para tener una cultura mucho más basada en el dato. Es decir, tomar las decisiones importantes o crear productos a partir del dato. Cosa que históricamente no se ha hecho. En la siguiente, bueno, vemos un poco el resumen de cómo está formado el perfil y el tipo de personas que hay trabajando. Es decir, somos más de 10 bueno, países. Creo que está un poco desactualizada, son somos 50 o 60 personas de las cuales 15% tienen doctorado, muchos en inteligencia artificial y como veis, matemáticos, estadísticos, computer science, físicos, es decir, un profesional muy de ciencias que viene mucho del mundo de la investigación o del mundo de la digital. Digamos, no es el perfil tradicional de un banquero, de alguien de economía, de alguien, ¿vale? Entonces, aquí esto ya es disruptivo por sí mismo. Entonces, una vez que tenemos ya montado qué es BWA Data Analytics, es decir, una empresa que nace del banco para intentar tomar las decisiones o crear productos bancarios a partir del dato, transformar toda esta información, gente de investigación, vamos a ver cómo es actualmente el mercado, cómo es actualmente el mercado bancario, algo que ha cambiado mucho en los últimos años. Entonces, ¿qué ocurre? La industria tradicional de cómo han sido los bancos se ve seriamente atacada, digamos. Por lo que no han sido competidores tradicionales, ¿qué ocurre? Empiezan a surgir amenazas porque ahora surgen muchas fintech, digamos, empresas tecnológicas aplicadas a temas de finanza que no tienen la misma regulación y que empiezan a tener mucho poder en el mercado. Como qué? Google Wallet, Apple Pay, Mint, que es como fintonic, que es bueno, fintonic al final no sé si lo conocéis, es una empresa donde vosotros podéis como meter todas las tarjetas que tenéis, o las categoriza, os dice los ahorros. Entonces, son empresas tecnológicas aplicadas a las finanzas donde tradicionalmente no estaba. Entonces, esto al final se ve amanezado en el mercado bancario tradicional. Entonces, aquí, bueno, os pongo un poco una referencia. Bill Gates dijo que, bueno, la bancarización es necesaria, pero no son los bancos. Porque hemos tenido toda la vida el banco tradicional, tengo que ir a la oficina. Quiero realizar un préstamo, tengo que ir a la oficina a dar 200.000 papeles, quiero hacer un pago, tengo que ir a la oficina a gestionar un montón de papeleo... Esto actualmente, gracias a la tecnología, está cambiando. ¿Cómo está cambiando todo esto? Actualmente, la intención de los bancos es, gracias al desarrollo tecnológico, intentar, por ejemplo, que a partir del móvil yo pueda realizar todo lo que yo quiera. Es decir, tan fácil como poder pagar con mi móvil, está por ejemplo diferentes proyectos donde los amigos podemos tener una cuenta donde nos pasamos dinero, por ejemplo, cuando hacemos un viaje eh, y bueno, un poco todo esto digamos es lo que es la intención hacia el, lo que quiere tender el mercado bancario ¿qué ocurre? os he hablado de las amenazas como veis las principales amenazas que hemos comentado anteriormente todas son tecnológicas si vemos este, este estudio de Forbes la gran mayoría de la población confía mucho más en las empresas tecnológicas para llevar a cabo sus finanzas que los propios bancos. Entonces, esto, cuando empresas con tanta información y con tanto dato, como puede ser Google, como puede ser Facebook, como puede ser Apple, comienzan a meterse en este mundo, es peligroso porque al final los millennials, que es quienes van a decidir el futuro bancario, Digamos, tienen mucha más confianza, como vemos en estas gráficas, confianza en firmas tecnológicas para llevar a cabo finanzas que los bancos tradicionales, estos de Estados Unidos, Citibank, Bank of America, JP e. Morgan. Entonces, al final, esto es un tema serio al que tratar en el cual está evolucionando el mercado bancario. ¿Qué están haciendo las, los bancos actualmente? El banco tradicional, en los últimos años, desde la crisis hacia acá, el crecimiento en, en, en, bueno, en invertir en desarrollo de digitalización en tecnología ha sido tremendamente creciente, sobre todo en los últimos años. ¿OK? Entonces, al final, lo que está entendiendo es la gran mayoría de bancos intentar reciclarse e intentar invertir muchísimo dinero en todo lo que pueda ser tecnológico. Ahora, luego veremos casos concretos. Y veremos un poco qué están haciendo más específicamente, incluso con casos reales del de, de propio Data Analytics. Entonces, para terminar de definir un poco esto, es, bueno, ¿qué es un banco al final? Un banco en sí, la definición tradicional es un intermediario. Es decir, están los ahorradores que en vez de meter el dinero bajo el colchón, se lo lleva al banco y el banco custodia ese dinero o lo presta a otras personas. Con, recibiendo una serie de intereses. Esto ha sido lo que ha sido tradicionalmente. Entonces, un contrato, el custodiano sería el banco, los ahorradores y los que piden. ¿Qué ocurre? Actualmente, aquí tenemos otra amenaza, porque actualmente están haciendo el peer-to-peer -peer, o el peer-to-business, en el cual, digamos, empiezan a prestarse dinero entre pares o entre pares a empresas, están muchísimas webs de crowdfunding, no sé si sabéis lo que es, en las cuales, por ejemplo, yo quiero montar una startup, yo quiero montar una empresa, pongo mi idea de negocio en una web y diferentes particulares, otras empresas, ponen dinero para que yo desarrolle esto. ¿Qué ocurre? Aquí el banco tiene un gap y tiene un, un sitio donde tiene que mejorar. ¿okay? Otro, otra parte donde tradicionalmente ha estado muy controlada por los bancos es los sistemas de pago y las transferencias de dinero. Entonces, tradicionalmente, yo soy una persona, voy a un comercio, quiero comprar algo o quiero hacerle una transferencia a otra persona de dinero paso por el intermediario que siempre suele ser el banco esto es exactamente igual, se nos está viendo amenazado por empresas tecnológicas que con menor regulación, mejor desarrollo digamos tecnológico, digitalización, están entrando en el mercado y las, y las personas confían más en estas entonces, aquí es otra amenaza otro riesgo para el banco de ir perdiendo negocio. Otra parte más, el mercado de seguros. ¿Qué es el mercado de seguros? Al final, yo tengo una casa, eh, el día de mañana si se me quema, tengo un riesgo. Entonces, para no asumir el 100% del riesgo, pago un seguro tradicionalmente a los bancos. Entonces, mi, digamos, el porcentaje de riesgo que yo asumo es mucho menor. Entonces, ¿qué ocurre aquí? A la hora de asegurar hay una serie de variables que son muy importantes, ¿okay? tanto de robos, o cual, bueno, robos de la zona, capital, el tiempo... Entonces, ¿Qué ocurre aquí? Las empresas que tengan los mejores datos o mayor información sobre a quién se le conceden o qué precios les ponemos a los seguros, son las que van a poder ofrecer mejores coberturas y van a obtener una mayor parte de la cuota de mercado. Entonces, los bancos tienen información realmente privilegiada. Al final, si tú eres cliente de un banco, los bancos saben, al final, de con quién a quién pagas, dónde pagas, por dónde te mueves. La información es impresionante. Pero aquí hay riesgo de que empresas con buenos datos se puedan meter también en este mercado. ¿Qué empresas hablamos? Hablamos de Google, hablamos de Facebook, Twitter. Los datos que tienen ellos también nos pueden servir para estudiar todo esto, entonces aquí es donde los bancos tradicionales tienen otro riesgo ¿qué está ocurriendo al final? pues que muchos bancos están perdiendo un porcentaje considerable de clientes y están viendo sus cuotas de mercado en diferentes áreas disminuyendo algunas de las estrategias que se están llevando a cabo, por ejemplo BVA es adquirir tecnología. Voy a, por ejemplo, en Estados Unidos tiene Venture Capital, creo que se llama, en el cual está comprando diferentes startups, que son empresas de joven creación, principalmente tecnológicas, que se, aplica, se aplican a temas del mercado financiero. Okay, aquí es un ejemplo. Entonces, ahora, los bancos, tenemos una serie de información. Tenemos que intentar afrontar estas amenazas. ¿Cómo estamos, digamos, o cómo es la estrategia de BBVA en este momento. Aquí hay una idea. Aquí una idea de 2013, Oliver Wiman okay, eh, Bueno, digamos los bancos tradicionales producen, consumen y transmiten una gran cantidad de información. Okay, pero la gran mayoría de ellos no están usando, digamos, para tener o para para las decisiones importantes de negocio. Al final nosotros lo que queremos, como os he dicho anteriormente, es ir hacia una cultura del dato es decir, que las decisiones importantes se tomen a partir de la analítica del dato y conseguir extraer información de ello Otra frase del CEO de Citibank en 1984 Esta me encanta al final La información okay, es, ha llegado a ser casi tan importante como el, el dinero en sí mismo Incluso actualmente, te digo que para mí es más importante tener la información que el dinero, al final los que tengan la información son los que van a conseguir en el futuro tener este dinero Entonces esto es tremendamente importante y desde el punto de vista, al final, un visionario aquí Aquí, como podemos ver, tenemos información que tienen los bancos en la cual tenemos una serie de oportunidades en las que digamos, podemos abordar Está eh, banco de consumo, bancos comerciales, seguros, las operaciones. Toda esta información son ejemplos de información que tiene el banco. Que al final, si tú tienes esta cantidad de información y esta cantidad de información tiene buena, buena calidad, ¿vale? Va, vamos a ir hacia obtener mejores resultados. Es lo que tienen que entender los bancos actuales y es hacia lo que tenemos que ir. Aquí hay una serie de ejemplos de, bueno, de dónde compras, bueno, salud financiera, etc. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Entonces, estamos viendo que tenemos muchísima información, los bancos, las empresas tecnológicas se están metiendo en el mercado y la población en su gran mayoría, sobre todo los millennials, tienen mucha más confianza en las empresas tecnológicas para llevar sus finanzas que en los bancos. Los bancos Siempre han sido los malos de la película. entonces ¿Qué es lo que queremos? Queremos que a partir de esta información tratar al cliente de forma diferente y ofrecerle cosas de mayor calidad. Por ejemplo, aquí hablamos de consejos digamos recomendaciones en las compras. Al final, ¿qué podemos hacer? Yo sé, tú con tu tarjeta, dónde estás pagando, en qué tipo de comercios, en qué momento, qué perfil de persona eres... Se puede hacer, por ejemplo, un sistema de recomendación que a partir de este comportamiento, comparando con comportamientos del resto, digamos, de clientes similares a ti, te recomiende a sitios donde ir. Por ejemplo, yo quiero ir a un restaurante un sábado por la noche por Madrid. Entonces te recomienda una zona, un restaurante, donde poder ir a partir de estos datos. ¿Qué más? Gestión o recomendaciones a retail, es decir, comercio, comercio minorista. Exactamente igual. Tenemos mucha información. Entonces le podemos digamos, hacer estudios de mercado o crear un producto, luego veremos estos en ejemplos reales, en el cual a ti como comercio minorista, como pequeña tienda que estás en tal barrio, te digo cómo es el perfil de tu cliente, en qué momento estás comprando más respecto a tu área, respecto a tu zona, respecto a tu segmento... Entonces al final es un pequeño estudio de mercado que te sirve para tomar decisiones y aumentar tu beneficio como comercio minorista. Entonces, tomar decisiones ahí. ¿Qué más? Ofrecer mejores productos a nuestros clientes, porque Tradicionalmente, ¿cómo es? Intento meter el plan de pensiones a todo el mundo en modo presión, en modo correos masivos, esto no puede ser. ¿Qué tenemos que hacer? Al final, sé tus necesidades como cliente, ¿por qué las sé? Porque al final, estoy viendo lo que ahorras cada mes, estoy viendo qué tipo de consumo estás teniendo, estoy viendo qué categorías estás priorizando... Entonces, al final, si todo esto lo sabemos, podemos ofrecerte productos que realmente necesites o estén más adaptados a ti. Y todo esto a partir de información de los datos. Y se podrían seguir con un montón de ejemplos, es decir, predicción del fraude, al final se han cometido fraudes, estos fraudes tienen una serie de características, se puede intentar predecir de cara a futuro. Mejor gestión del riesgo, exactamente igual. Y bueno, en los proyectos donde principalmente yo trabajo, que son el 6 y el 7, que es... Trabajos con la administración pública a partir del dato bancario, creamos un producto de datos con dato bancario que nada tiene que ver con los bancos y sirve a las instituciones públicas principalmente ayudarle a tomar decisiones. Por ejemplo, puede ser, en, no sé, quiero abrir una nueva red de metro, entonces yo sé eh, la gente que vive en este sitio, a qué otro sitio va cómo se mueve y al final estamos viendo carencias en la línea de metro que le podríamos decir, si quieres hacer una línea de metro, mejor por esta zona que por esta otra y bueno, comprender digamos el entorno económico esto al final, la fuente de información que tenemos es muy rica y tenemos algunos estudios, que luego creo que voy a presentar alguno donde a partir del dato bancario, por ejemplo, el que estoy hablando mucho, pagos con tarjeta yo a partir de este dato bancario puedo intentar ver cómo correla con indicadores sociales o los recibos o nivel de renta puedo ver cómo correla esto con indicadores sociales que el INE nos da por ejemplo a nivel comunidad autónoma esto al final tiene una metodología abajo porque al final la población BBVA no es igual que la población española entonces hay unas técnicas de muestreo bueno mucho trabajo detrás que al final hace que mis indicadores a nivel macro corren con los de con los oficiales series oficiales qué ocurre las encuestas cuesta muchísimo dinero son cada x tiempo, no podemos bajar a cierto nivel porque perdemos significancia del dato, esto con datos bancarios donde la fuente es mucho mucho mayor se puede hacer tanto a bajar a nivel geográfico como a bajar a nivel temporal ¿Ok? tenemos una serie de proyectos abiertos sobre estos temas Entonces, una vez que os he contado digamos que es VW Data Analytics cuáles son las amenazas o los competidores del mercado actual la información Qué tienen los bancos y cómo se quiere utilizar o cómo se está utilizando en el caso de Data Analytics, os voy a mostrar una serie de proyectos de ejemplos reales. ¿okay? Aquí vamos a ir, si queréis, un pelín más despacio y si queréis hacer preguntas sobre los mismos. En este primer proyecto se ha presentado hace poquito, tenemos una web y entonces se hizo un proyecto en conjunto con Naciones Unidas Global Pools. Con BVA Data Analytics, con dato de BVA Bancomer, que es el dato de México. ¿okay? ¿Qué ocurrió aquí? Hubo una catástrofe en septiembre de 2014, Baja California Sur. Baja California Sur es el estado, lo que sería para él aquí la comunidad autónoma, del noroeste. ¿okay? Allí lo que ocurrió, pasó un. Pasó un. Eh, un huracán <risa> perdón, un huracán en el cual nosotros hicimos un proyecto un global pulse en el que vimos en qué momento la gente empieza a abastecerse a comprar más alimentos previniendo porque era un huracán anunciado previniendo esto en qué momento justo pasa el huracán entonces las compras decaen y qué zonas y qué perfiles tardan más en recuperarse? Es decir, definimos la normalidad de lo que sería y a partir de ellos hacemos el estudio. Tenemos un paper publicado, que es este que veis aquí, en el cual hablamos justo de ello. Además, bueno, tenemos una web donde lo podemos ver, a ver si me deja... Vale. ¿Por qué se me va? Esto... Vale. ¿Por qué no se mantiene? ¿Lo sabéis? ¿Maximiza o se queda? Sí, algo lo estamos viendo, esto aquí? No, no, eso no se ve, sí, sí. Vale, entonces aquí bueno tenéis el vídeo. Esto es un poco el ejemplo. Y aquí abajo se está viendo. está. ¿Así? ver un el vídeo de cómo ha sido lo que os acabo de comentar ¿okay? de cómo bueno, este proyecto explora de cómo el dato financiero ¿okay? puede comprender cómo las personas impacta digamos una catástrofe Entonces, Huracán deal en méxico estaba baja california en septiembre de 2014 esto muestra un mapa de las transacciones realiz realizándose por segundo en cada uno de los puntos de Baja California. Entonces, a partir de aquí, definimos la normalidad. ¿okay? La normalidad de cuántas transacciones sería normal en este día si no ocurriese nada. Vale, se forma el huracán Odil en el Océano Pacífico el 11 de septiembre. Vemos aquí cómo se está formando en la parte de abajo. Esto es Baja California donde se están realizando transacciones. Aquí el comportamiento de las personas. Vamos a ver cómo empiezan a prepararse principalmente comprando en alimentación. Y los restaurantes y tal bajan. Las mujeres aumentan por dos la preparación. Y vemos cómo bajan el número de transacciones versus lo esperado que sería esta curva aquí. Como están bajando y esto sería lo esperado. Entonces baja precisamente el número de transacciones. ¿Cuándo empieza a volver a la normalidad? Entonces, dependiendo de cómo haya impactado el huracán, vemos por ejemplo La Paz, sería la parte de arriba, San José el cabo la parte de abajo que ha afectado más el huracán. Entonces, al final vemos un poco la comparativa por segmento de género. Esto sobre este análisis. Tenéis la web en abierto y tenéis el paper publicado por si tenéis interés de verlo. Entonces aquí lo que queremos poner énfasis es que... Bueno, Global Pulse Data Analytics y comer También tenéis esta web donde tenéis todo exactamente explicado. Okay, más en detalle, lo que habéis visto en el vídeo esto sería cómo se forma el huracán y tenéis el paper publicado, aquí podéis ver cada una de las zonas lo que ha tardado en recuperarse esta curva de aquí sería la transacción esperada y esto ha sido la realidad, entonces podemos ver cuánto ha tardado en recuperarse cada una de las zonas y bueno, en cada una de las categorías entonces al final Es un proyecto en el cual se ha usado dato bancario para mejorar las políticas públicas o las ayudas que da Naciones Unidas cuando ocurre una catástrofe. Entonces es un ejemplo de cómo un dato bancario, digamos, puede ayudar a la sociedad. Porque este proyecto, por ejemplo, es un claro ejemplo real que se puede usar, digamos, de cara a futuro cuando vaya a ocurrir una catástrofe, se puede hacer una ética parecida y comparar para intentar ver en qué zonas doy más dinero, de qué forma. El siguiente, Urban Analytics, medir eventos. ¿Qué es un evento? Al final, un evento es cualquier cosa que ocurre que cambie el ritmo normal de lo que es una ciudad. Puede ser desde un partido de fútbol, esto debería cambiarlo, que yo soy el Barça y esto es del Madrid, eh, un evento, por ejemplo, esto es el Orgullo Gay en Madrid, un concierto, es decir, cualquier evento que cambie el ritmo normal de una ciudad se puede medir. ¿Qué puede ser? Incluso un evento. Ponerse que hay una calle en el centro de Elche en la cual a partir de ahora van a hacer patronal y la tienen X tiempo cerrado. Entonces, nosotros con nuestro dato podemos medir cómo era la actividad antes, durante las obras y después y ver si realmente esto ha beneficiado a los comerciantes o realmente no. Okay, entonces son diferentes ejemplos que nos sirven para medir las políticas públicas o ayudar a tomar esas decisiones. Un proyecto que se llevó a cabo 2011-2012 cómo impactó el Día del Orgullo Gay en Madrid. Entonces podemos ver a nivel calle cada, cómo ha sido la variación, digamos, respecto a un día normal en cada una de las calles. Esto al final nos puede servir para Madrid si realmente que la fiesta del orgullo gay o cualquier otro evento Realmente merece la pena o realmente te va a suponer un coste mucho mayor. Entonces, hay diferentes formas de medir, entonces, o incluso si, por ejemplo, cierta calle la tenemos muy congestionada porque se mueve mucho la gente, donde poner digamos, más policías o donde decir políticas públicas que al final nos sirven para medir todo esto. Es decir, al final, las zonas donde está el aumento del gasto en un 900%, como puede ser esta, al final, digamos, tenemos que tener un control mayor porque cada a haber un una gran concentración de gente. Otro ejemplo que tenemos aquí, esto es un poco cómo se inició todo Data Analytics. En 2011, desde el Centro de Innovación de BVA se hizo un proyecto de investigación con el MIT de Boston en el cual intentamos extraer información del pago con tarjeta para ver si realmente podía tener una aplicabilidad en cosas que no tuviesen que ver con los bancos, aquí lo que se hace en este proyecto es una visualización en la cual eh, medimos digamos, cómo ha sido la semana santa su evolución por cada uno de los días si esto no me deja ponerme en el otro lado, como estoy viendo que no Aquí tenemos el vídeo, Semana Santa 2011. Cada uno de los puntos son transacciones geoposicionadas en cada uno de los TPVs, dotáfonos, comercios, en cada uno de los días y las horas. Y los colores serían rojo bar y restaurantes, moda más rosa, estaciones de gasolineras amarillo y azul alimentación. Entonces podemos ver en España, digamos, cómo son las transacciones. El tamaño es el importe de la transacción, y podemos ver cómo afecta a la Semana Santa. Y aquí tenemos la curva temporal. Entonces vemos que conforme se va aumentando la Semana Santa, el gasto, por ejemplo, en bares y restaurantes aumenta, disminuye el gasto de alimentación, gasolineras, los días que viaja la gente. Entonces podemos analizar todo esto. Esto realmente es una visualización para ver la potencia del dato. Entonces a partir de esto se ve que este dato es muy potente, el dato bancario, y se empiezan a hacer productos de datos a partir de ello. ¿Qué más? En, por la misma línea está Urban Analytics. En Urban Analytics, para esto es un ejemplo. Medir de eventos también está relacionado con Curva Analytics y esto es para analizar el turismo. Actualmente tenemos, por ejemplo, un proyecto firmado en el cual en noviembre se va a hacer una presentación con Sectur. Sectur es el Ministerio, de Secretaría de Turismo de México, que viene a ser, como en paralelo, que es aquí en España, el Ministerio de Turismo. Con ellos se hizo un convenio de colaboración mediante el cual hemos analizado 12 corredores turísticos definidos por ellos y su evolución temporal y el tipo de consumo que tienen. Es decir, al final se ha clasificado, se ha jerarquizado cada uno de los corredores a partir del, típico, del tipo de comercio que tiene, es decir, cómo son los extranjeros, el turismo nacional, los residentes, tipo de categorías en las que consumen, cómo es su evolución. Aquí, esto es un ejemplo de una visualización que hicimos que os voy a poner ahora. Entonces, os la muestro. Vale. ¿Qué es este proyecto? Este proyecto es analizar el turismo en España verano de 2012 son los pagos con tarjeta realizados por TPV's por extranjeros Entonces, si entramos tenemos una serie de pestañas en las cuales tenemos varias visualizaciones en la primera de ellas tenemos bajo el eje temporal en la de vuestra izquierda se hace uno en cada una de las ciudades y en la derecha el, el mapa grande digamos estábamos viendo las transacciones geoposicionadas de cada uno de los extranjeros que ha ido realizando una transacción en cada uno de los TPUs. vemos aquí el día 4 de 2014 a las 10 de la mañana y vemos un poco cómo son estas transacciones también podemos ir navegando por las diferentes pestañas a mí me gusta mucho ¿Qué es esto? Esto es clientes compartidos entre las diferentes ciudades clientes compartidos cuando hablamos de turistas extranjeros que vienen al país Aquí al final podemos sacar cientos de historias, es decir si queremos ver por ejemplo los franceses por dónde se mueven en España cuando vienen a hacer turismo en verano Aquí lo que me parece curioso, bueno, vemos claramente se pueden sacar cientos de historias que luego habría que analizar Entonces, vemos por ejemplo la entrada y esto parece mucho de toda la costa como van bajando hasta llegar digamos, a la frontera para cruzar es decir, mucho, mucha gente de Francia que baja hasta la frontera para cruzar incluso podemos ver, no sé si veis estos puntos de aquí el camino de Santiago, el recorrido que hacen los franceses si quisiéramos ver otras nacionalidades exactamente igual Por ejemplo vamos a ver Reino Unido UK, claramente sol y playa, como podemos observar. Madrid, y este punto aquí es porque hay un ferry que une el norte de España con, creo que es la ciudad de Portsmouth. Entonces, al final, podemos ver cuando vienen los extranjeros cómo se mueven. Y esto, bueno, la costa del sol. Entonces, ¿qué más tenemos en esta visualización? Tenemos diferentes. es web abierta, si queréis podéis entrar. En, bueno, podéis ver los enlaces, si no ponéis BV Turismo, ellos salen en Google o me los pedís sin problema. ¿Qué más tenemos aquí? En, aquí en la parte de arriba tenemos la variable que queremos seleccionar. Average es ticket medio. Y al final se crea un mapa de cronopletas para cada una de las provincias a partir del, tequi, del ticket medio. Igual también podemos seleccionar la nacionalidad a partir de aquí, ¿ok? Entonces, si queremos ver dónde están gastando más o dónde es el ticket medio superior o el total de gasto, entonces, por ejemplo si seleccionamos una nacionalidad como los chinos cuando vienen a España, dónde están realizando un ticket medio superior entonces podemos ver por ejemplo en Barcelona que el ticket medio que están realizando los chinos que vienen son de 418 euros es decir, al final el chino que viene Aquí a España es un signo de alto poder adquisitivo que al final nos interesa, digamos, que raíces se consumo Y Ticket, mire que estamos hablando de 10.000 transacciones, más de 4 millones de gasto. Entonces, al final es un montante considerable, no se está haciendo al final un importe a partir de 10 transacciones. ¿Qué más? Aquí tenemos tendencia, tenemos dos variables, categorías y nacionalidades, en las cuales podemos seleccionar una de ellas y ver cómo es el comportamiento. Por ejemplo, si nos vamos. A bares. ¿Qué podemos ver? Tenemos una serie de KPIs indicadores en la parte de arriba. Total de visitantes, es decir, cuántas personas han venido y han consumido en bares y restaurantes extranjeros. 768.000 estamos hablando de muestra. Más de un millón de transacciones y 58 millones de gasto en euros. Esto es dato recogido en TPVVA. No es la muestra completa. ¿Okay? Al final, ponerse que al final es una de cada cinco transacciones, una de cada seis, dependiendo la zona, porque al final una cuota de mercado entre 10 y 20, 25% dependiendo de la geografía Entonces Ticket medio 55 euros en bares y restaurantes y gasto medio por persona La evolución en cada uno de los días, donde podemos ver que bueno, los lunes prácticamente no se va a los restaurantes sin embargo sábados, sábados y viernes comienza a crecer y las horas en las que se consume Igual por nacionalidades, los franceses digamos, son los que más consumen bares y restaurantes pero también porque es un porcentaje mayor de los que vienen y si lo miramos desde el punto de vista contrario por ejemplo vamos a ver los italianos bueno pues podemos ver 136 italianos que tenemos registrados en nuestra fuente de datos que han venido vemos que le gusta mucho el fin de semana sábado y vemos que bueno gastan bastante en moda por lo que parece entonces final es un poco Digamos que nos sirve para perfilar cada uno de los clientes, esto al final es estadística no recordemos que esto al final es estadística descriptiva y fijarse la potencia que tiene o si sea, a partir de esto intentamos hacer modelos vamos un pelín más simples, por ejemplo, de clasterizar los clientes o ver incluso por las zonas que se mueven no estamos hablando de predicción de cara a futuro sino poco, fijarse la potencia que tiene para políticas públicas que se pueden llevar a cabo, siempre que tener en cuenta el dato como hay que analizarlo, ¿okay? no es coger el dato y cogerlo en bruto, es decir, al final, si estas cosas se quieren hacer bien, tiene que ir detrás una metodología en la cual intentemos, digamos, hacer un muestreo que se identifique con la población INE o intentar quitar los sesgos de evolución de la tendencia en la cuota de mercado, una serie de técnicas que nos servirían para, digamos, homogeneizar los datos y poder compararlos respecto a la realidad. Y bueno, en la última pestaña lo que vemos... Proporción de gasto, transacciones y clientes, digamos si proporción de gasto, ¿qué es lo que me dice? Bueno, 62%, 18%. Entonces, por ejemplo, Barcelona. Entonces, los clientes que han venido, okay, el 18% del gasto lo hacen en Barcelona. En cuanto a transacciones del 8%, el peso que tienen. El peso que tienen desde el punto de vista es decir, si cojo todas las transacciones que han pasado por TPUSB en ese momento vemos que en verano casi el 20% del gasto que se ha realizado en Barcelona han realizado turistas extranjeros Algo menor en transacciones porque al final el importe de la transacción es mucho mayor de los extranjeros que los nacionales normalmente y el top de nacionales franceses, rusos, Gran Bretaña, Estados Unidos y CN, creo que es China porque, sí. okay, entonces al final este es otro ejemplo vamos a ir viendo una serie de demos y de ejemplitos todavía más. Entonces, siguiente, Urban Lens. Este proyecto, que consiste, es un proyecto en el cual a partir del dato de BVA correlamos con indicadores sociales, ¿ok? Indicadores oficiales. E intentamos estimarlos a partir de nuestro dato, por ejemplo, criminalidad, por ejemplo, PIB. Entonces vemos cómo correla esto con nuestro dato e intentamos estimarlo a partir de ello. Este proyecto se hizo en colaboración con el MIT de Boston. Eh, y bueno, al final, ¿de qué nos sirve? Para comprender un poco mejor, digamos, cómo es la población, cómo es el comportamiento de la actividad económica. Y al final nos sirve lo que estamos viendo todo el rato, mejores políticas públicas y oportunidades de negocio. Aquí tenemos igual la demo. Como no está en función. Vale, igual, exactamente. Esto es público, podéis entrar. Está en la web del de MIT Sinsible City Lab, que es un proyecto el MIT que se dedica a analizar digamos, lo que tradicionalmente se ha llamado Smart Cities, es decir, todo el dato que se registra en las ciudades, como pueden ser sensores de tráfico, como puede ser el dato telco de cómo se mueve la gente, cómo se conectan antenas. Entonces, aquí lo que vemos es, bueno, la primera, tenemos las diferentes provincias y tenemos, digamos, cómo son los, cómo son los negocios, digamos. Entonces, no sé si, os, si podéis ver exactamente aquí las etiquetas. Me supongo que será muy poco entonces es bueno transacciones que se realizan por la noche transacciones entre semana gasto en locales caros entonces podemos comparar diferentes regiones a ver si cojo otro color vale de cómo son vale y digamos el ratio de criminalidad PIB, esperanza de vida exactamente igual de dónde se está realizando el gasto a qué personas están comprando que o sea, nos sirve para caracterizar. Si nos por ejemplo zona de Alicante versus Murcia, exactamente igual, nos sirve un poco para caracterizar. ¿Qué más tenemos? Aquí tenemos las diferentes variables que estábamos mostrando antes que nos veíais, es decir, gasto, por ejemplo, en negocios caros. Esto, ¿vale? Lo que nos muestra aquí es cada una de las provincias. Entonces si nos ponemos en una de ellas. ¿Vale? Veis a qué nivel está. Entonces podemos ver cuáles son las provincias más caras, en, bueno, más caras, que se gasta más en negocios caros. Entendido como negocio caro, lo que estáis viendo aquí. Es decir, ticket medio bastante alto. Entonces, por ejemplo, en Barcelona, Madrid, Alicante. Entonces, podéis ver cómo está respecto a lo que sería la región. Bueno, la región respecto al resto. Exactamente igual respecto al resto de variables. Y bueno, en este último índice comercial oficial índice. Entonces esto te hace un clustering, vamos a seleccionar, de las regiones a partir del índice comercial que se ha creado con las variables de UV que correlaba con el indicador oficial y si aplicamos la misma técnica de clustering con los indicadores oficiales. Entonces nos clusteriza y nos pinta a cada una de las regiones el color de, de, del cluster. es un producto que se ha sacado, que es Comer360, en el cual lo que se hace es se le da a los retails, al comercio minorista, al, al pequeño comercio, por ejemplo al restaurante que está en tu barrio, una herramienta en la cual ellos pueden ver cómo está su negocio respecto a su competencia en su zona o su área de influencia. Entonces, al final es como un pequeño estudio de mercado para darle mayor información a los retails. Con el objetivo de tomar decisiones de negocio. Por ejemplo, si quiero abrir un nuevo local, donde puedo abrirlo porque estoy viendo que mi gente viene de esta zona. Si quiero, por ejemplo, ampliar las, si ampliar las horas, cerrar ciertos días porque no tengo clientes. Entonces, aquí voy a abrir la demo. Commerce 360 esto es un producto oficial que si tienes este PVV en tu negocio es gratuito este no es Vale, esto es el producto. Entonces, os explico un poco en qué consiste. Se ve bien, ¿no? Sí. En el siguiente producto, con tener contratado un TPVVA te da un análisis descriptivo de cómo es tu comercio respecto a la zona. En primer lugar, tenemos este sería tu negocio. En este caso, el restaurante Miguel es una demo, ejemplo 21. Te dice la muestra de la que estamos hablando, muestra analizada de tu negocio. Entonces, cuánta facturación has tenido, número de transacciones, tarjetas que han pasado, tarjetas BVA como vemos en la fuente, El porcentaje es la variación de un mes respecto a otro y la muestra analizada en tu zona. Es decir, te, cuántas tarjetas BVA han pasado por la zona y te estamos dando. Siguiente widget, luego mostraría, digamos, cuota de gasto de mis clientes. ¿Esto qué quiere decir? Si yo como con mi tarjeta BVA he gastado en restaurantes en esta zona, 100 euros durante este mes, de esos 100 euros, 20 los he gastado en este bar y 80 en el otro, la cuota de mercado es del 20%. A eso, si lo agregamos, al final nos da esto. ¿Qué más? Tenemos un montón de, de widgets, por ejemplo, patrón semanal donde nos compara el azul, siempre es mi negocio, y naranja es mi zona. Entonces nos compara cómo es mi negocio versus mi zona. Entonces podemos ver, por ejemplo, que nosotros estamos muy por encima de cuando es entre semana que la zona, sin embargo los fines de semana estoy por debajo esto puede ser porque los, los comercios de la zona digamos tengan un perfil distinto al tuyo a lo mejor más de fiesta y tú a lo mejor más de menús pero si por ejemplo son del mismo perfil del tuyo, quizás esto te sirve para decidir oye, que tengo que abrir los fines de semana porque hay un porcentaje importante de clientes que están viniendo curva horaria, exactamente igual, vemos que mi negocio está por arriba respecto a mi zona en las horas centrales del día. Si me hago por la noche, no. Exactamente igual. Si vemos que podemos ofrecer copas, porque la zona es una zona donde va bastante gente y digamos tengo un gap porque no estoy consiguiendo, el, digamos, la rentabilidad que, consi que necesitaría, pues al final no sirve para ver esto. Exactamente igual de clientes. Tengo que poner mi menú en otros idiomas. Puedo ver de dónde me está viniendo la gente. Transacción media, distribución de importes de pago. Este nos podemos ver, digamos, está los intervalos de los pagos, mi negocio versus la zona. Entonces puedo ver que, por ejemplo, mi negocio, mi ticket medio, está por abajo de lo que es mi zona. Si mi comercio es similar a los que tengo en la zona, esto quizás me puede decir que puedo subir un poco los precios. Vale, entonces son, esto a lo mejor lo estoy diciendo ya así de ideas que se me ocurren, pero al final el comerciante, viendo estos datos, es el que tiene que tomar esas decisiones, que al final es el que tiene el conocimiento de negocio, su expertise. Exactamente, hay muchas variables. Eh, códigos postales de dónde viene mi gente respecto a los de la zona. Esto, por ejemplo, me sirve si yo quiero dar comida a domicilio, dónde tengo que entregar los flyers, quiero abrir un nuevo negocio, dónde tengo que abrir un nuevo negocio porque están allí mis clientes. Segmento de los clientes, es decir, el perfil, edad, género. Un montón de variables que nos sirven para caracterizar a los clientes. Vale. Al final, como estáis viendo, son todos ejemplos reales de muchos de datos, de productos de datos creados a partir de datos bancarios que muchas veces no tienen nada que ver con lo que es un producto financiero como tal. Aquí, bueno, ejemplos, que es un poco lo que habéis visto en, en la demo. ¿En qué más? RIS360. Esto es otro ejemplo en el cual... Se cogen variables, es decir, muchas veces yo quiero pedir un préstamo al banco y me piden 200.000 papeles como negocio. ¿Qué ocurre? Realmente los bancos tienen muchísima información sobre tú, sobre tu comportamiento financiero, para no tener que pedir esos datos, entonces crear, digamos, un modelo que basado en una serie de variables de tu comportamiento y de los perfiles de tu cliente, te puede decir la probabilidad a riesgo que hay de que tú te vuelvas moroso o no. Entonces, aquí hay algunos ejemplos, por ejemplo, distancia. Área de distancia del negocio, lealtad, ticket medio de área respecto al negocio. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Se hizo un modelo en el cual, introduciendo una serie de variables como las que he comentado y otras, se conseguía dar más préstamos y al mismo tiempo bajar la morosidad a partir del modelo. Entonces, esto es un mapa de riesgos de la probabilidad de que entres en mora dependiendo del código postal en el que estés. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, de más claro a más oscuro, siempre con un mínimo número de, de comercios, etc. API Market. API Market es un proyecto en el cual eh, estamos involucrados que consiste en la, lo que tradicionalmente se llama Open Data. Actualmente hay muchas fuentes que hablan del dato abierto. Dentro del dato abierto... Eh, hay empresas como Twitter que tienen APIs donde tú te puedes conectar y recibir datos de los tweets. Entonces, esto al final te sirve para hacer analítica, que es lo que llama el Big Data de Social Media. Entonces, este tipo de analítica, digamos, te la permite conectándote a una API pagando X. Igual que, por ejemplo, Google tiene una API, Google Maps, esta Google Trends, igual, hay muchos. Entonces, nosotros hemos, estamos desarrollando una API que está, bueno, está ya en mercado. Y una de ellas es Puesta, en las que estamos involucrados desde Google Data Analytics. ¿Qué consiste esto? Es dato agregado de actividad económica de la zona. Entonces aquí desarrolladores pueden pagando vía llamada, es decir, llamada es una serie de servicios, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un servicio puede ser estadísticas básicas, que este servicio únicamente me da actividad agregada de una zona, que son celdas o códigos postales, en este caso. Actividad agregada en un eje temporal que pueden ser días, semanas o mes, día, semana o mes, de ticket medio, gasto, transacciones. Hay muchas más variables, por ejemplo, origen de, los, de la gente que consume, extranjeros, etcétera, que al final los desarrolladores pueden crear productos de datos. Es decir, nosotros ponemos ahí la fuente para que los propios desarrolladores creen los productos de datos. Hay muchos, como he comentado, API Data, la cultura del dato abierto y bueno. Dato de fuentes como Open Data Barcelona, Google Developers, como bueno, la API de imágenes donde puedes cargar imágenes de donde han sido realizadas. Bueno, aquí es un ejemplo. Esto es API Market BVA y podéis consultarlo. Está, ya digo, es un proyecto que ya está, ya está en marcha y por último os voy a hablar de otro, de otro proyecto que tenemos, el sistema de recomendación, los sistemas de recomendación son un tipo de modelo que se están utilizando muchísimo, es decir, actualmente la gran mayoría de empresas tecnológicas tienen sistemas de recomendación, ¿por qué? cuando hablamos de Amazon, Amazon tú te metes, compras una cosa, estás buscando una cosa y no paran de salirte anuncios de lo que has buscado, Spotify tiene un una una lista de canciones que se llama descubrimiento semanal que te dice a partir de lo que tú has estado escuchando que te gustaría escuchar en el futuro y así un montón. Esto lo queremos hacer a partir del dato bancario. ¿Cómo se hace esto? Es decir, nosotros al final tenemos un montón de datos sobre este cliente y tradicionalmente, por ejemplo, es lo que he estado comentando mucho, es que el Tradicionalmente es vamos a meter un plan de pensiones a todo el mundo, entonces o vamos a intentar meter esta tarjeta a todo el mundo. totalmente lo que queremos, incluso para el retail o para ti como cliente, si quiero consumir, digamos o tengo un perfil de consumidor, recomendarte qué sitios puedes ir, par, porque sabemos cómo te estás comportando, sabemos perfiles similares al tuyo. Entonces estos son ejemplos, bueno. Este, por ejemplo, lo dijo Amazon, que si tenemos 4,5 millones de clientes en la web, digamos de tener 4,5 millones de, digamos, tiendas en la web, es decir, al final tenemos que tratar al cliente como un particular. Entonces, de esta forma, sabiendo cómo es el comportamiento particular de cada uno, queremos hacer productos o ofrecer cosas adaptadas justo a lo que es el cliente, no generalizar. Entonces, esto es un ejemplo. Que es sobre planes de pensiones que se ha realizado. Entonces, tradicionalmente era sin sentido, mails masivos a cualquier cliente. A lo mejor y tengas la que tengas, tengas el perfil que tengas, seas ahorrador, no seas ahorrador. Al final, ¿qué haces? 200.000 mails del banco, todos a spam, no lo ninguno. Entonces, queremos realmente que coger un público objetivo que realmente se adapte a las características del plan de pensiones que estamos ofertando. Es decir, al final es muy, un coste menor y realmente al cliente lo tienes más contento porque le estás mandando que realmente le interesa y no lo estás a, no sé, avasallando a base de spam. Entonces, al final, ¿cómo se hace esto? En BVA, por ejemplo, tenemos aplicaciones de grafos en finanzas. Al final, un grafo es una relación. Por ejemplo, préstamos, bueno, préstamos, eh, transferencias entre diferentes empresas, pagos entre diferentes empresas, pagos entre diferentes personas. Esto al final nos crea una serie de grafos en los cuales incluso la propia, incluso la propagación de la mora se puede ver de nivel de grafo, porque al final la mora, si tú dibujas un grafo entre la relación de las diferentes empresas, si esta empresa está en mora y tú estás justo al lado de ella, mucha probabilidad de que esta empresa digamos, deje de pagarte a ti, tú entres en mora. Si esto lo hablamos en sistema de recomendación, al final podemos predecir la mora o intentar ofrecer algo para intentar sanear, digamos, esa parte del mercado. Esto es un ejemplo real. A ver si funciona. No, vale. Eh, pues nada, es un simple vídeo, pero bueno, aquí lo que demuestra es cómo es las transferencias de dinero, digamos, entre las diferentes empresas o particulares. Esto es un grafo digamos, de todo lo que es cliente de Google. Okay, pero bueno, realmente se movería, pero sin más. Entonces, finalmente, lo último que tenemos, ahí bueno, hemos hecho digamos, una gran cantidad de proyectos que he intentado describir y al final, como resumen, vale, nos quedamos que al final, si comprendes tu negocio, esto es un factor clave, comprender tu negocio y aprender de tus competidores, porque al final el mercado actualmente con la tecnología es cambiante entonces tenemos que ir adaptándonos a esto ¿qué más? la información es fundamental para el negocio y con la información al final lo que podemos hacer o que deberíamos hacer y que necesitamos hacer es resolver los problemas de los clientes intentando ver las necesidades que ellos tienen y por último otro de las conclusiones que tenemos es contribuir con la sociedad, que son los ejemplos que hemos mostrado con Global Pools, con convenios con ayuntamientos, con la sector. Al final, son un poco las líneas en las que estamos intentando trabajar desde BVA Data Analytics. Y bueno, por último, muchas gracias por la atención y por la asistencia. Y si tenéis dudas o cualquier cosa, sin problema, me ha encantado responder. Tenéis aquí mi email si queréis contactarme. Y bueno, un placer, muchas gracias. En la sala por internet tenemos ya una. Si quieren formular alguna pregunta más a través de, del chat, sí, yo tengo una pregunta. Eh, bueno, gracias, Eric, por la presentación. Yo creo que es muy interesante ¿no? lo que Rubén está haciendo con todo, todo tipo de datos que nos enseñan. Pero tengo una pregunta. En general, cuando hablas que, bueno, en relación a cuando firmáis convenios con la empresa pública o. Imagino que también trabajaréis con empresa privada, no solo con e-commerce de algún tipo de empresa más macro, no sé, imaginemos, no sé, Google llega a vosotros o... Eh, no sé, una empresa mayor con una, que, que una PyME, ¿verdad? Eh, ¿Hasta qué punto o en proyectos públicos desagregar la información? Es eh, decir, siempre son eh, datos agregados y cuando digo agregados me refiero, vosotros le dais a, al organismo público Oye, gasto medio por edades, por intervalos de edades, o llegáis en algún momento a ceder el dato a nivel, eh, a nivel individuo? es decir, quién soy yo, cuándo gasto yo, dónde lo gasto, cuándo lo gasto, es decir, llegáis a desagregar el, a el dato por completo o siempre son agregados. Respondo o todas las preguntas y después respondo. No. Vale. Eh, vale, gracias Juanjo. En, realmente aquí esto no, aquí he puesto ejemplos que algunos de ellos son proyectos pilotos o digamos que son fuerza para ver la capacidad del dato que tenemos, pero muchos de ellos no son proyectos, digamos, como el que estoy, estoy comentando de con el, las empresas, estas no se demuestran. Realmente con las, con las empresas públicas lo que hacemos, hay dos vías, una es API Market, como he mostrado, que es, Open Data, es al final esto de Open Data, en las cuales si ellos acceden a la API, esta API tiene un nivel de agregación tanto ni geográfico como a nivel temporal. Y tenemos un algoritmo de competencia para no desvelar, digamos, mínimo número de tarjetas, mínimo número de comercios y, al mismo tiempo, que la cuota, digamos, no digamos sea homogénea. Es decir, que no te dé, aunque hayan 100 comercios, pero estos 5 comercios, uno es un comercio muy grande y tiene el 99% de todo el gasto que se está realizando, no te lo puedo dar, porque te estoy dando, digamos, la facturación de ese comercio. Entonces, vía Pimarket Market tenemos estos filtros o estas regulaciones para intentar, digamos, dar el dato lo más agregado y con la mayor seguridad posible. Desde el otro punto de vista, cuando hacemos analítica ad hoc, porque es analítica ad hoc, hacemos una serie de workshops, talleres de trabajo, con nuestros digamos, clientes, que son las entidades, por ejemplo la Sectur, y aquí es totalmente abierto el típico analítica que hacemos, es decir, aquí nunca ni ellos se conectan a nuestra base de datos, ni le damos dato, digamos, agregado. Lo que hacemos es decir, ¿qué te gustaría saber? Oye, pues me gustaría, por ejemplo, el de Global Pools, el de Naciones Unidas. ¿Qué te gustaría saber? Oye, me gustaría saber cuánto tarda en recuperarse digamos las diferentes zonas tras el impacto del huracán. Nosotros hacemos un análisis que si te lo lees es con series temporales bayesianas en el cual definimos normalidad y después de definir la normalidad comparamos respecto a la realidad y al final el, el resultado que les mostramos por ejemplo en ese caso es la serie temporal y las agregaciones geográficas no tenemos el dato desagregado. Cuando trabajamos con otro tipo es exactamente igual es decir definimos y lo que mostramos al final es un análisis que no se puede ser a nivel código postal, a nivel, es decir, dependiendo en muchos casos, pero nunca se da dato raíz. Y lo que se da siempre es dato agregado o con una serie de analítica. Cuando son proyectos hoc no es dato en crudo, toma, porque al final esos datos en crudo muchas veces tienen sesgos, como puede ser el sesgo de la evolución de la cuota de mercado del banco, que no es constante. Entonces, si yo te digo que aumenta un 2% la actividad de extranjeros en Madrid a lo mejor es comentando un 2% mi cuota de TPVs. Entonces, eso tenemos una analítica nosotros detrás y te damos después unos resultados finales que pueden ser unos dashboard, una aplicación, un PDF, es decir, dependiendo de las necesidades del cliente, que en este caso digamos es la entidad pública. Y con empresas privadas en ese estilo no hemos marcado, no hemos trabajado, tienen API Market que tiene este dato agregado y pagan según, digamos, llamadas a la API, es decir, dato que van consumiendo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, hola, soy, soy Tomás, estudiante de Estadística Empresarial. Y bueno, quería preguntarte acerca de los lenguajes de programación que utiliza él, programas, también si me lo permites. Y quería saber si dentro de Data Analytics os dan cursos de formación y de perfeccionamiento para seguir avanzando. Sí, en cuanto a lenguajes de programación, al final, la tecnología que utilizas es muy cambiante. Actualmente, en mi caso... La gran mayoría de analítica la hago en R, ¿okay? pero tengo compañeros que programan en Python, tengo compañeros que me programan en Scala, tengo compañeros que, es decir, dependiendo un poco también, muchas veces es el grupo de trabajo y las necesidades, porque a lo mejor un lenguaje de programación se te queda corto por una cosa, el otro te viene mejor. En mi caso, la gran mayoría, es decir, he trabajado casi siempre en R y alguna vez en Python, en cuanto a lenguajes de programación desde el punto de vista analítico porque al final somos Data Science, entonces hacemos analítica. Y la otra pregunta en cuanto a formación, si sí, nosotros tenemos una bolsa de presupuesto, bueno, hay dos cosas. Primero, tenemos un curso de formación hacia el banco para crear cultura del datos, Se llama Front Data Manager to Data Science y lo que le hacemos a la gente del banco, tenemos X plazas, entre 20 y 30 personas, que van... Durante seis meses a formación, jueves y viernes, les damos clases en las que bueno, yo y muchos compañeros somos profesores del curso, les damos clases de todo tipo, es decir, programación, en modelos, es decir, un poco cubriendo las fases desde la parte de arquitectura, la parte analítica y la parte de visualización. Y ya después de estos seis meses hacen, una, hacen un, como un proyecto de tres meses donde algunos de nosotros somos tutores. Que puede ser no sé, un proyecto propuesto desde su área del banco. Entonces intentamos con ellos colaborar y hacer un proyecto piloto. Y después, nosotros, como trabajadores de Data Analytics, tenemos un presupuesto que va a parte de nuestro salario, donde nos dicen: Oye, tienes este presupuesto para ir a los congresos que te interesen. Por ejemplo, eh, me interesa un congreso yo que sé, de sistemas de recomendación que hay dentro de dos semanas en Nueva York. Lo pido, si me lo aprueban, genial, y me mandan. Entonces yo voy allí dos semanas, veo digamos qué es lo que están haciendo gente como Spotify, veo que están haciendo investigaciones universitarias, aprendo y si veo que puedo reciclar esos modelos para la empresa genial. Y otra parte, la que tengo un tenemos un presupuesto a los trabajadores que es de formación en plan. Por ejemplo, yo fui a un curso de formación este verano en la Universidad Politécnica que se llamaba eh, Data Miner, bueno no sé, de bueno minería de datos le llamaban, y no sé qué más. Y bueno, y también he ido a otros. Entonces, sí, tenemos un presupuesto porque al final es un mundo muy cambiante y las, digamos, también los modelos que estoy usando hoy, las tecnologías que uso hoy, dentro de dos días están obsoletas y tenemos que ir reciclándonos. Y al final somos gente los que hay muy inquietos, que nos gusta mucho aprender y quieras que no, el hacer siempre lo mismo y estar estático hace que te frustres y no estés a gusto en tu trabajo. Entonces, sí. Si me permites, estar ahí, Ah, sí, claro, me Muchas, muchísimas gracias porque, bueno. Yo sé que a los alumnos, aunque no han podido venir, les va a encantar que estadística empresarial, que, bueno, me, me encantó cuando tu compañero intervino en las jornadas de empleo, que dijo que allí tenéis una biblioteca. Decir, ah, Diego. Y estudiáis muchísimos, hmm. es decir, sois investigadores sí. y vamos, decir, que hay una biblioteca destinada, publicáis papers, es decir, es un mundo en el que se investiga y no está ubicado en una universidad, hmm. es decir, y eso es muy valor, sea, tiene mucha vamos, la, mi admiración por parte de gobierno, el tener ahí o sea, esa empresa destinada a, a estudiar. Así que bueno, que muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por asistir y por invitarme. Siempre es un placer venir a UMH. A ver, tenemos una pregunta más por Internet que dice, eh, su pregunta general, estos datos de los que nos habla River, ¿está previsto que estén disponibles en formatos de open data para proyectos externos al banco? como por ejemplo para ser usados en proyectos similares a los Open Data del proyecto Smart City Open Data de Valencia? Eh, hay, durante, ha habido, no sé si han habido dos o tres Innova Challenges. Innova challenge es esto de Open Data que he mostrado, la API. Eh, estaba Entonces se hizo un concursos donde desarrolladores o analistas se presentaban y creaban su, su analítica, creaban su web, se creaban su APP. Y concursaban y los ganadores se llevaban X premio. Entonces, a los tres primeros, con los mejores modelos o mejores visualizaciones o mejores lo que fuese, ganaban y se van este premio. Actualmente, después de testar esto tras diferentes Innova Challenge, actualmente esto es una realidad. Es decir, API Market BWA, si lo pones en Google, te lleva a la página web que he mostrado anteriormente. Por lo tanto, como veis aquí, Pay Stats, Overview API Documentation. Es decir, estará mismo abierto. Estuvo en modo sandbox para que lo fueran testeando, digamos, partners que han estado siempre pidiendo este dato, trabajando con nosotros. Y este dato agregado, tanto a nivel geográfico como temporal, es una realidad que te cobran, es decir, una API rest. Te cobran por llamada y entonces, desde, por ejemplo, desde los, estos proyectos, se podrían presentar perfectamente eh, pidiendo acceso a la API. Sí, sin problema. Bueno. buena pregunta más? Yo tengo una pregunta más. A ver, ¿Qué le recomendarías a un estudiante de estadística y o de informática, estudiante estadístico de informática, si quiere dedicarse a trabajar en este mundo? ¿Qué mm. conocimientos o qué lenguajes? Han preguntado lenguajes, aplicaciones, qué carencias crees tú que le faltaría a estos estudiantes? ¿O qué virtudes tienen con un graduado en estadística o un graduado en informática? Le... La, el, bueno, el cuadro tradicional que te ponen, digamos, dentro del Big Data, para mí hay como patas muy diferenciadas. Una es la del Data Science, que es la ciencia de datos, que es la actualmente a la que me dedico yo, que es la que me gusta más, que es coger los datos y aplicar una serie de modelos para intentar hacer lo que fuese desde estadística descriptiva hasta una analítica, digamos, un poco más avanzada de predicción o de digamos recomendación consejos lo que fuese esta es más la parte de data science después esta otra parte digamos que es la parte de arquitectura e infraestructura que es digamos el aumento digamos de las tecnologías como pueden ser hadoop amazon web services con redshift como puede ser impala como puede ser spark es decir hay un montón ahí de tecnologías que es bastante fuerte entonces depende un poco a lo que te quieras dedicar entonces desde mi parte de data science que es la que más conozco tradicionalmente dicen que hay como tres bolas una es más la parte de conocimiento de programación, la parte más informática de Computer Science. Otra es más la parte más de matemáticas, eh, estadística, que es como la parte de modelos. Y después hay una parte más de negocio. ¿okay? Entonces, esto al final tiene una intersección. ¿vale? Los tres. Dicen que un data science tiene que tener los tres. Es muy complicado tener los tres. Entonces, en nuestro caso, digamos, hay gente principalmente de mates y de ingeniería donde tenemos esto. Cómo conseguimos el esto de negocio? Colaboramos con áreas de negocio del banco que nos aportan este conocimiento. Entonces al final son grupos híbridos, ¿okay? Entonces una vez teniendo esto, realmente para trabajar en este mundo eh, nosotros cuando aún recién titulado, es decir, tenemos programas para gente que pagarle un máster y ya estar de becar en nuestra empresa y tal. Y bueno, yo he sido muchas veces he estado yo como entrevistador en la parte técnica y yo muchas veces, es decir, entiendo que al final cuando sabes de la universidad muchas cosas de estas por ejemplo, a mí nunca me hablaron de... es decir, conocía de modelos y tal pero Big Data y tal, pues al final era de moda, tal, no sabes realmente qué es pero al final es aplicar los modelos, digamos, con una gran cantidad de base de datos o lo que fuese vale pero al final es eso, entonces yo eh, lo que más me gusta cuando viene un recién titulado una persona casi sin experiencia, es que cuando me llegue, que yo lo vea con interés y con ganas de aprender y una persona que se ha mirado cosas, es decir, nos llegó una, un, una, bueno, un chaval recién titulado que se cogió porque realmente no era el más fuerte técnicamente, pero un chaval que había estado estudiando aparte de la carrera, se había visto los cursos de cursera y de DX, de formación online estos temas y es una persona inquieta que dices tú, bueno a lo mejor no es tan fuerte técnicamente pero en dos días con las ganas y la motivación que tiene lo va a conseguir entonces, principalmente, si quieren aprender los lenguajes de programación que están de moda, es un poco los que he dicho, pero ya te digo, es un mundo cambiante. Que Hoy estamos programando una cosa, mañana en otra. Hoy sí. los sistemas de recomendación están muy bien. Mañana a lo mejor te dicen Deep Learning, a lo mejor Deep Learning no porque es una caja negra y no lo pueden explicar. Entonces, es decir, lo importante, yo creo que cuando eres recién titulado es mostrar todo esto a, a tus entrevistadores, es decir, yo creo que es la capacidad principal porque una persona que tenga ganas al final lo va a coger mucho más que uno que sepa mucho pero que va, digamos, a, digamos un poco a, a su bola, por decirlo de alguna manera. Entonces, sí. Principalmente no, eso. No bueno, a... bueno. Muchas gracias. Una pregunta más. Bueno, pues damos por concluida la sesión. Gracias y de nuevo. Muchas gracias.